Hey, what's up, amigo? This is Joe Perez, host of Vamos al Mambo. Whether your project is outside the lawn, inside your house, or you're going on vacation, I'm going to help you tackle those projects. Plus, I'm going to give you tips while you're on vacation from time to time. Today, I have a little friend here, okay? Camping tank, butane, propane, and with a little adapter, okay? This torch, basically, you just turn it on very carefully. Don't be burning nothing around. You hear that? And you just squeeze this. Let me show you. There it is. We use this to get rid of the weeds that are in the pavement. I'm going to show you in a minute. As I always say, vamos al mambo. Ting, ting, ting, ting. <laughs> Hey, what's up, amigo? Joe Pérez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto fuera de tu casa, dentro de tu hogar o te vas en vacaciones, yo te voy a enseñar a hacer esos proyectos y también te voy a dar consejitos mientras te tomas de vacaciones. En el día de hoy, bien sencillito, bien cortito, tenemos un amigo especial aquí que nos ayuda con esas malas hierbas que salen en el estacionamiento, en la acera, Ustedes, para los carros, se ven horribles. Así que fácilmente vamos a usar esta antorcha con mucho cuidado que no se vayan a quemar, no vayan a quemar absolutamente nada. Lo voy a enseñar: solamente abren la antorcha. Escuchen eso: el aire, el gas está saliendo y solamente aprietan el gatillo. Ahí está. Le voy a enseñar cómo vamos a utilizar eso. Y como siempre digo, vamos al mambo: tin, tirin, tin, tin, tin. Remember those cameras that I installed last week? There's the footage from those cameras. Mm-hmm. <laughs>